para una cosa que va dirigida al doctorado, en el que la gente trabaja en temas muy diversos, con intereses muy diferentes, que podía hacer que no fuera limitado a un determinado grupo de personas, a un determinado ámbito, estas cosas. no Así que he hecho algo no técnico, porque las cosas técnicas en lingüística eh, dependen de la escuela en la que se esté y, en consecuencia, excluyen en buena medida a los que no son seguidores de esa escuela. Algo no técnico que puede ser interesante, en principio, para gente de cualquier enfoque lingüístico, aunque más se supone para los más cercanos a lo mío, obviamente, para cualquier lengua y que sirva un poco para dar unas ideas sobre, digamos, de qué manera, metodología o de qué clase de cosas se pueden hacer en lingüística hoy día. En parte algunas se pueden hacer, otras se están haciendo. Por eso voy a hablar de un término que se me ocurrió en ese momento, no he comprobado si... Anda por ahí circulando lo del bilingüismo social en el sentido en que lo voy a plantear aquí. Pero va a ser naturalmente una presentación de tipo más bien general y programático. Así que vamos a ello. A ver... Sí... Ahí... Bien, cuando en lingüística hay una, un problema, por así decir, eterno, que es el cómo unir lo individual y lo social. De esto hay muchísimas publicaciones, yo también he trabajado en aspectos teóricos y no solo teóricos en ese asunto, pero tenemos una tendencia a ver el bilingüismo como una cuestión Individual. Esto es, una persona es bilingüe, un niño aprende dos lenguas o más a la vez, una persona puede hablar varias lenguas simultáneamente por motivos sociales, pero siempre vamos al individuo concreto. Esto viene en gran medida de la llamada revolución cognitiva, que que se centró mucho en, en lo individual, como si la cognición necesariamente tuviera que verse como un asunto individual. Se igualara la, la cognición al cerebro de cada individuo. Y es obvio que cada individuo tiene un cerebro y no más. Y que no compartimos cerebros ni nada por el estilo. Aunque hay, una, hay un problema. La cognición es solo... El cerebro. Bueno, por otro lado, también se habla de bilingüismo, multilingüismo en términos sociales, cuando en una comunidad se utilizan dos o más lenguas. De ahí que es un asunto de la sociolingüística, pues se ha tratado con términos como diglosia, contacto de lenguas, todos estos, pero... Las lenguas ahí se suelen ver como unos objetos mágicos. Esto es, por ejemplo, bilingüismo en Cataluña. Pues tenemos el catalán, el castellano y un montón de lenguas más, pero que no tienen una función so social muy clara, ¿no? Esto es, pues hay gente que habla tamasic. Pero eso no, no tiene un, una ubicación sociológica clara dentro de Cataluña. Entonces es entre castellano y catalán y se crea un tipo de diglosia. Pero cuando hablamos de, de diglosia y bilingüismo social, pues en realidad hablamos de las lenguas como si fueran objetos o entidades. Una lengua española abstracta, una lengua inglesa abstracta, una lengua tzat abstracta, que no sabemos qué es, pero que está ahí. Y que eso de alguna manera, según ideas bastante eh, antiguas ya, porque proceden de los años 50, pues correspondería al conocimiento que de una lengua tienen los individuos. Bien. Cuando se habla de cambio, a veces se habla de una situación de, de bilingüismo o de monolingüismo, de que el hablante aprende de una manera imperfecta la lengua y entonces se generaliza su error. Vale. Pero estamos a nivel individual. Un individuo aprende la lengua de manera imperfecta, eso lo usa y otras personas también lo van a hacer. ¿Cómo? ¿Por qué? No se ha prestado excesiva atención a eso. Otras veces se habla de que la diversidad de las lenguas en el mundo se debe a que cada lengua exige entre las posibilidades que se dan al lenguaje humano. Cosa que está muy bien si supiéramos cuáles son las posibilidades del lenguaje humano que no se sabe todavía, porque incluso... En aspectos fonéticos, que es donde las cosas estarían más claras, pues no podemos olvidar que hay transmisión lingüística oral en algunos sitios por medio del silbido, por medio de un tambor. O sea que, bueno, son cosas que se dicen pero se habla en términos generales de la lengua. En el fondo de estas formas de ver el cambio lingüístico están propuestas, hechas hace ya años también, por un importantísimo lingüista francés, André Martinet, que dijo un montón de cosas y que otras dio pie a estudiar lo que se llama la economía de los cambios fonéticos. Un ejemplo muy típico. El sistema vocálico de breves del germánico común tenía cuatro vocales. A, E, I, U. A, e, I, U. Vale. Esto es un sistema poco económico porque hay, digamos, mientras que para la I y la U se utiliza un rasgo fonético en sus posibilidades de más y menos, para la O y la E solamente hay un, un elemento, digamos, que, nos, que tenemos un hueco. Así que en gótico se cambió el sistema, el sistema pasa a reequilibrarse y tiene tres vocales mediante la pérdida de E. Y entonces es mucho más equilibrado. En noroccidental, en cambio, algunos alófonos de la U se transforman en fonemas y tenemos A, y e, O U con cinco vocales. Todo esto es el aprovechamiento óptimo de las combinaciones de rasgos fonéticos. Esto ha dado pie a muchísimos estudios muy útiles de carácter básicamente abstracto, como es lógico, sobre el lenguaje. Hoy día seguimos en este plan porque aunque se hable de gramaticalización, decimos que el, el pronombre zu del inglés o del alemán antiguos, cuando se afija al verbo, por ejemplo, en una interrogación, pues pasa a gramaticalizarse como desinencia. Por eso en alemán tenemos ST y por eso en de segunda persona el singular del presente indicativo y por eso en inglés antiguo teníamos en, el mismo, en las mismas circunstancias ST. La P es simplemente el, el pronombre. Pero ¿por qué? ¿Cómo? Bien... También se habla de reanálisis, que un individuo analiza un elemento gramatical de una manera distinta como lo hacen otros hablantes. Y entonces, por algún motivo, esto se generaliza. Ahora bien, hablamos de que el sistema se reajusta, de que un elemento se gramaticaliza. Obviamente un sistema es una abstracción, es un elemento abstracto. Y los objetos abstractos no pueden reajustarse, ni un sistema abstracto puede darse cuenta de que está desajustado y empezar a buscar cosas. Y luego además, ¿cómo se extiende a los demás hablantes? Es el, la vieja paradoja del cambio lingüístico. ¿Qué sucede? Que de pronto una mañana todos los hablantes de una lengua se despiertan con el sistema equilibrado porque... Ayer había pensado alguien que, que el sistema estaba desarreglado y había dicho, voy a quitar la E y así tengo un sistema. Y todos los hablantes de gótico se despiertan, anda, fíjate lo que me ha salido. Que ahora digo I en vez de... O sea, eso es una paradoja humorística, pero que tiene una seria realidad. Lo cierto es que el hablante germánico, porque los hablantes son los únicos que pueden cambiar la lengua, un hablante germánico no se podía dar cuenta de que su sistema vocálico era inadecuado, ni podía decidir, ah, pues si yo quito la E esto mejora, si pongo la O también mejora. Con lo cual tenemos el problema de siempre del cambio lingüístico, cómo se produce el cambio. Eso es un problema en el que ahora vamos. Parte de los cambios se dice que se debe al contacto de lenguas. Esto es algo que se ha hablado en lingüística desde, de, digamos, siempre, cuando una lengua determinada se decía en el siglo XIX que cambiaba por efecto del sustrato. Entonces A mí me ha encantado siempre eso, sobre todo porque muchas veces desconocemos por completo cómo era el sustrato, con lo cual es una afirmación muy barata. Esto es, el, el indoeuropeo se convirtió en germánico por influencia del sustrato de las lenguas que se hablaban allí. ¿Qué lenguas se hablaban? No tenemos ni idea. Ah, oh, pues maravilloso, todo vale. Bien, hay zonas donde ha existido un contacto lingüístico muy fuerte y entonces el resultado es la adquisición de rasgos gramaticales, fonéticos, etcétera, semejantes. Una postura de principio que adopto yo aquí, como en todo lo que hago de lingüística, es que el lenguaje no existe excepto en la interacción social. Si existiera simplemente en el cerebro de un individuo, no podríamos saber que está. Con lo cual nos da igual si está solo en el cerebro. Yo puedo afirmar que soy un perfecto conocedor, que mi cerebro domina el birmano, y si no digo nada en birmano, ni interactúo con un hablante de birmano, da igual, no se puede saber si es verdad o es mentira. La interacción existe en forma de lenguas concretas. No lenguaje genérico abstracto, sino lenguas concretas. Aquí hay una cuestión de carácter metodológico, que no voy a entrar en detalle, ya lo he tratado muchas veces, o sea que se puede ver quien le interese. Y, y entonces la abstracción está muy bien, pero corremos el riesgo de creer que la abstracción, el objeto que creamos a partir de la abstracción, es el objeto real. Esto es, a partir de las lenguas reales inventamos un objeto abstracto, un constructo, que es el lenguaje, y entonces estudiamos el lenguaje como si fuera lo que está realmente en el mundo real, que son las lenguas concretas. Entonces, lo que Pierre Bourdieu denominaba el centrarse en la intención o en, en la conveniencia del o la razón, más exactamente en sus términos, del analista en vez de la razón del objeto. Hay que tener en cuenta que toda realidad es siempre más compleja que cualquier abstracción que se haga a partir de esa realidad. Cosa que es sabido y por eso en física y en química y en otras disciplinas científicas y en lingüística se ha desarrollado una versión científica de la metodología que es el estudio de los sistemas complejos. Bien, así que la realidad de las lenguas está en los hablantes en interacción. Pero ¿cómo explicar lenguaje, que el lenguaje cambia y todo eso en un mundo de individuos concretos? Tenemos un problema y ¿cómo enlazamos lo que se refiere a los individuos concretos y a los objetos abstractos o a los uh, objetos generales? Entonces pasamos primero a lo que eh, se dio a llamar inicialmente el Sprachbund, que ahora llamamos áreas lingüistas. Esto es una zona donde hay una serie de lenguas en contacto que desarrollan muchos elementos comunes. Primero se definió para los Balcanes, donde hay rasgos realmente llamativos, como por ejemplo la ausencia de infinitivo en los verbos. Es uno de ellos, pero hay muchos más. Incluso el desarrollo de artículos definidos, cosa que afecta incluso a lenguas eslavas que en ningún sitio tienen artículos y así sucesivamente. Y entonces, como primero se estudió eh, este de los Balcanes por eh, germano hablantes, pues se utilizó el nombre alemán Schwachbund. Hoy día se habla de estrechas lingüísticas. Áreas lingüísticas y si Fortescue, que es un especialista en lenguas del extremo norte de Europa-América, pues ha hablado, bueno, de Eurasia-América más bien, el término es una red, porque son unas coincidencias más difusas para las lenguas del Estrecho de Mering. Se han ido identificando muchos de estas áreas lingüísticas, Centroamérica, el norte de Australia, el sureste de Asia, el Cáucaso, incluso Europa Occidental, como veremos al final de todo. A ver, ya. ¿Cómo se constituye un área lingüística? Pues cuando hay contacto de lenguas. Esto pueden ser dos o muy pocas lenguas o pueden ser muchas. Y entonces desarrollan lenguas en contacto y aquí es donde entra la visión sociológica. A partir de estas lenguas en contacto, a partir de la lengua más importante, se desarrollan elementos comunes. Esto es, por ejemplo, como ha estudiado una lingüista rusa que está en, ahora en, desde hace años en Australia, que ha estudiado lenguas del Amazonas, pues un grupo de lenguas en las que hay un par de lenguas que tienen sistema temporal, y las demás que no lo tienen, y al final han desarrollado las que no lo tienen, también un sistema temporal. Se suele decir, bueno, pues es una situación de diglosia que está claro. Pero claro que es la lengua más importante. Muchas veces es imposible decir que una lengua de un grupo, de una situación multilingüista, multilingüística, sea en ningún sentido más importante que las otras. Bueno, luego hay también algo parecido, que es la difusión de elementos lingüísticos por un área muy extensa. Por ejemplo, entre Quechua y Mara y Español, que es un área que va desde el sur de Colombia al norte de Chile y Argentina, o sea, mucha distancia, se ha extendido incluso hasta el español el uso de los evidenciales español, no existían evidenciales gramaticales y se adquieren. En el sur de África, las lenguas bantúes más importantes, más habladas, Zulu y Xhosa, han tomado clics de lenguas de la zona y se han integrado no solo con el léxico, sino que forman parte del sistema fonológico. Todo esto son cosas de lenguas importantes, no importantes, de lenguas que están más o menos en contacto, aunque realmente los bantúes eran en muchos sentidos económicamente, cultura, culturalmente, militarmente más importantes que las lenguas coisán y evidentemente el español tenía un estatus de lengua A en la iglesia, con lo cual esto de más o menos importante no parece que tenga mucho sentido. De ahí podemos ir al caso máximo, al caso extremo. Toda alguna serie de lenguas en contacto llegan a adoptar una clasificación tipológica, unos rasgos gramaticales semejantes, como veremos también hacia el final, que es la extensión de la polisíntesis. ¿Cómo se hace? Bueno, si el contacto de lenguas afecta a lenguas abstractas y el bilingüismo es solo individual, es imposible hablar de estas cosas. Podemos hablar de bilingüismo social, que aquí llamo como una comunidad, vamos, defino que una comunidad en su conjunto conoce y utiliza dos o más lenguas. La comunidad en su conjunto. La comunidad está formada por individuos. Es evidente. Para estudiar esto hay muchas herramientas. No hay que preocuparse por las referencias bibliográficas, porque como va a estar esto grabado y va a estar el PowerPoint a disposición de quien le interese, pues se puede ver más tranquilamente. Pero hay hoy día muchas herramientas que nos permiten enlazar la cognición y la actividad individual con las que corresponden a un grupo social, más o menos extenso, a un grupo sociocultural. Tenemos algo que es propio de la neurofisiología, que es el sistema de neuronas, espe de neuronas espejo, que incluye en los últimos estudios gestos y, y otras muchas cosas como marcas de sentimientos y sensaciones y que tienen ahí como herramienta principal la imitación. ¿Qué es esto de las neuronas espejo? Pues uno, hay un sistema de neuronas, no solo en el ser humano, también en, en otros primates y no está claro hasta qué punto en otros animales, que hace que cuando yo percibo de alguna manera por la visión, por el oído, por, por el olor, por otra serie de cosas, una actividad en otra persona, en otro individuo, por ejemplo, que el otro individuo se cruza de brazos o que bosteza o que echa las manos atrás o que dice un determinado sonido, entonces yo estoy directamente, mis neuronas lo están identificando, pero no como algo de otra persona, sino como algo también mío. Hay un experimento muy simple y que se le puede aplicar a... Cuando alguien tenga o, o vaya a ver a un bebé recién nacido, que muy muy al principio, incluso antes de que haya empezado a mamar, si se hace el ruido de mamar, el, el bebé no ve nada, al cabo de muy poco tiempo empieza a hacer como si estuviera mamando, aunque no lo esté. Eso es un efecto claro de las neuronas espejo. Y como dicen en un artículo bastante reciente, Cases y Gazzola, pues revisamos las pruebas de que un único mecanismo, circuitos compartidos, se aplica a acciones, sensaciones y emociones. Al presenciar las acciones, sensaciones y emociones de otros individuos, se activan áreas, no, áreas cerebrales que normalmente están involucradas en la realización de esas mismas acciones y en el sentir las mismas sensaciones y emociones. Con lo cual, ahí tenemos una herramienta neurofisiológica que va en la dirección de unirme con las otras personas de alrededor. Existe también un modelo de aprendizaje del lenguaje por el niño basado en el uso y en la imitación. Esta es la propuesta de hace unos años ya, de Michael Tomasello, First Verb Hypothesis, pero que en el Instituto Thomas Planck, que según mucha gente es el instituto de investigación más importante del mundo, por muchos motivos, ahí estuvo Tomasello de director de la sección de lingüística y evolución del lenguaje, pues está aplicando ese modelo al estudio del aprendizaje de la lengua por los niños en varios cientos de comunidades lingüísticas de por todo el mundo. Completamente, lenguas completamente distintas, lenguas más o menos emparentadas, y se está comprobando que esto funciona. Esto es, el aprendizaje se realiza a través de la percepción del uso de que hacen otras personas del lenguaje. Existe también un modelo psicosocial de desarrollo y afianzamiento de los conocimientos, pero no de los conocimientos en abstracto, sino de los conocimientos que van dirigidos a hacer una actividad. Esto es el concepto más conocido que cualquier otro del habitus propuesto por Pierre Bourdieu, que murió en el año 2000 de cáncer de pulmón y que ese libro de Langage pouvoir Zendelik", pues es obviamente póstumo aunque hubo una publicación en inglés anterior las obras de Bourdieu están todas en castellano y eh, de manera aviesa también traducidas al inglés digo de manera aviesa porque es muy difícil en la mayoría de las traducciones de Bourdieu, ver que se trata de una traducción. No lo pone por ningún sitio. Entonces parece como si Bourdieu hubiera escrito en inglés. Y se critican y se comentan algunas de sus ideas precisamente por lo que ha dicho el traductor y no el mismo Bourdieu. Pero esta idea del hábitus, que es un tipo de, de actividad que está implantada finalmente, esto es a través de la práctica y el aprendizaje en la mente, una actividad que es sancionada por, la, eh, por el grupo social y que es, digamos, responsable de prácticamente toda nuestra actividad práctica. Él habla de la actividad práctica en vez de la actividad teórica. Con lo cual, además de eso, tenemos un paradigma de procesamiento distribuido, de cognición colectiva o sinérgica, que esto es algo que en lingüística tiene una gran importancia, pero que se ha desarrollado más en el estudio de la inteligencia artificial. Y hay también, dentro de lingüística, de antropología y de disciplinas como el análisis de la conversación y todo esto, el estudio de la interacción. Esto es, no hay ningún problema para que hablemos simultáneamente de lo social y de lo individual, porque hay herramientas, vías muy claras y muy bien estudiadas que nos permiten unir esas dos cosas. Así que... Vamos a ver cómo funciona. Es factible plantear situaciones en que lo social, que es común a un grupo, se asienta en el, nivel, en el nivel cognitivo del individuo. Esto lo dice Bourdieu desde los años 70, desde principios de los años 70, y que tiene mucho que ver con algunas, algunos principios cognitivos como los que desarrolla Langacker en su lingüística cognitiva que habla de afianzamiento de una determinada conducta lingüística. Afianzamiento quiere decir que se convierte en algo automatizado en el sistema cognitivo. Pero bueno, no voy a entrar ahora en, en eso. Como esto es algo que sucede, la, la, de manera general, la afianza... perdón, la aceptación de esa forma de actuar es propia de toda la comunidad, eso garantiza que los individuos del grupo van a compartir total o parcialmente ese conocimiento y lo van a tener afianzado en su sistema cognitivo. Esto es simplemente aplicar la idea del hábitus. Así que, vamos a ver, bilingüismo social. Un grupo social utiliza activamente o conoce pasivamente dos o más lenguas. Esto es la situación más abundante en el mundo, con excepción de, de algunas islas puramente monolingües, sin tener en cuenta dialectos ni registros ni nada. Y en la historia del ser humano y del lenguaje humano, que ya tiene probablemente pues 300, 400 mil años de historia, pues era la forma normal. Hay todo un mecanismo eh, matemático que explica de qué manera si hay dos grupos que tienen, digamos, la misma lengua y se aíslan uno del otro, durante un tiempo prolongado se va a producir dos lenguas diferentes, no inteligibles entre ambos. Entonces, cuando esos dos grupos se vuelven a juntar, tienen que aprender el uno la, la lengua del otro. Tienen que utilizar las dos lenguas. Ya tenemos una situación de bilingüismo. Esto probablemente es lo que sucedería en tiempo de los neandertales. De esas lenguas, algunas son propias del grupo y todos los miembros individualmente tienen un conocimiento de ellas. Aunque el hábito implica que no todos los individuos van a tener el mismo nivel de conocimiento ni la misma extensión. No todos tienen por qué conocer todas las lenguas del grupo. Esto es evidente. Además, cada individuo conoce de forma activa o pasiva, en mayor o menor grado, otras lenguas que no forman parte del grupo. Esto es, alguien puede... Están en una situación en que su lengua es la A, pero en el grupo se habla también la B y esa persona puede conocer A y B. Y hay otras, y son del, del mismo grupo, pero grupo social me refiero, pero hay otras, otras lenguas, a lo mejor la lengua F, que no es del grupo pero que se oye con cierta frecuencia. Y entonces pues se puede conocer también cuando hay un contacto. Más o menos estrecho. Además de esto, tomando elementos de la definición de Bourdieu, de, de hábitus, cada individuo sabe que ese conocimiento que tiene es compartido por los demás miembros del grupo. Sabe que los demás miembros del grupo saben que posee ese conocimiento. Entonces, estamos en un mundo, en un entorno en el que todos sabemos muy bien qué es lo que hace y lo que sabe el otro. Sabe qué acciones puede llevar a cabo en qué situaciones de relación con los miembros de su grupo y de los miembros de otros grupos con los que mantienen relaciones. Esto es también muy claro. Llevado al ámbito específico del lenguaje, esto quiere decir que sabe qué forma, qué expresiones lingüísticas se pueden utilizar en cada grupo. En un trabajo de campo que hice durante varias semanas en la selva occidental de Ecuador, con el grupo habitualmente llamado Cayapa, pero que ellos se llaman a sí mismos Chache, pues había una población negra que tiene contacto con ellos. Entonces un día estábamos buscando dónde estaba el, el chamán y uno de los, de los miembros de la población negra, estábamos hablando en castellano, pues uno de esos miembros de la población negra, lo ve a lo lejos, llama Jesúsito, que es como se llama y se pronuncia en, en Cayapa, eh, el nombre, Jabe, Ben. Entonces, hace el cambio de lengua a una lengua que él conoce perfectamente. O imperfectamente. No sé hasta qué punto llegaba su conocimiento del Callapa, pero él sabe que esa persona, Jesúsito, sabe Callapa, sabe que con los Callapas se puede hablar en Callapa, aunque Jesúsito hablaba castellano perfectamente. Esto es un conocimiento que tenemos de los demás. A lo mejor el negro que lo llamamos, lo único que sabe decir en Callapa es hader ven pero sabe que eso lo puede utilizar en esa situación concreta de atraer la atención de alguien. Entonces, hay una red de usos lingüísticos, alguien puede saber unas cuantas expresiones en una determinada lengua, sabe cuándo se, se pueden utilizar y cuándo no, las puede utilizar de manera que no es exactamente la forma adecuada, es lo que... Eh, Bourdieu llamó tener acento en una actividad, que haces una actividad como los del otro grupo, pero hay alguna diferencia de menor grado y entonces los otros te dan, te dan cuenta de que no eres del grupo. Aquí hay muchísimo de qué hablar, pero no vamos a, a entrar más allá de estas ideas que son básicas para lo que vamos a ver. No quiere. Ah, no, es que me he equivocado, perdón. Vale. Cuando se utilizan varias lenguas, o bien cuando se utilizan varios, varias prácticas de tipo cultural, social o lo que sea, nos damos cuenta de las diferencias, claramente. Bien, eso no hay... Es una cosa que uno se da cuenta todos los días. En el uso de una de las lenguas se puede echar de menos la forma de expresión de otra. Esto, por ejemplo, se ve en lo que ha sucedido en el castellano andino en, en contacto con el quechua y el aymara. En quechua hay una forma que se puede llamar sorpresivo, una forma del verbo, una forma morfológica del verbo que indica que la acción que ha sucedido es inesperada, va contra mis expectativas. Esto es elemento fundamental por el sistema evidencial del quechua y el aymara. Entonces en el español andino se ha aplicado una construcción española que en raros casos sirve también para indicar eso, pero solamente en el pasado, que es el pluscuamperfecto. Y entonces yo estoy, por ejemplo, sentado y veo un que, que entra en casa una persona que yo no esperaba que viniera, que me había dicho que no iba a poder venir, y entonces yo al verla le digo, ¡Ah! ¡Habías venido! Eso es el, como hablan en español andino. Y, y, y eso es puramente desarrollar en español una forma que equivale, porque para el quecho hablante, el no poder tener estas formas evidenciales y similares es un poco duro. Bien, eso es una motivación para llevar a cabo un cambio determinado. Se puede hacer algo que es muy bien conocido, que es reducir el esfuerzo cognitivo y entonces podemos utilizar la forma de expresión de una de una lengua cuando utilizamos lo que se llama un préstamo en el elementos léxicos, pero yo estoy hablando también de elementos gramaticales, sintaxis, morfología y de elementos fonológicos, como sucedía en el Zulu y el Xhosa con los clics de las lenguas de clics, que se llaman, o sea, las lenguas Khoisan. Podemos copiar la forma de expresión, pero utilizar elementos propios, que es lo que en el léxico se llama calco. Es lo mismo que si calcamos una construcción, y, pero en vez de poner palabras de la otra lengua, ponemos cosas nuestras. O podemos crear una nueva en la propia lengua. Entonces creamos lo que se llama un neologismo. Es una palabra con elementos propios, pero. Que yo los he manejado de una determinada manera para que tenga esa, esa utilidad. Un calco es, por ejemplo, en. Bueno, un calco Más o menos. Cuando la palabra presidente en, en islandés se calca como for, seti, delante se sienta. Y a medias de un logismo es leen Dakari en Neuskera, donde el Dakar es del verbo de un verbo de movimiento, el que va primero. O sea, son elementos muy distintos que se pueden utilizar así, ¿no? Un neologismo, por ejemplo. Bueno, es igual, no vamos a entrar ahí en, en cosas de, estas, de detalles de lenguas concretas, que ahora vamos a ver un par de ejemplos. Los hablantes no necesitan coordinarse para nada a fin de alcanzar soluciones equivalentes. Esto es lo que se produce por un procedimiento muy bien conocido desde el siglo XVIII que se llama la mano invisible. y Quien lingüística lo puso en circulación el año 92? He puesto ahí la segunda edición alemana. Hurikela hablando del cambio lingüístico. Y de cómo se produce por mano invisible. Y hay un, eh, una traducción al inglés, aunque que yo sepa no hay traducción castellana. ¿Qué es esto de la mano invisible? Pues se puede poner un ejemplo eh, que utiliza él. Vamos en un coche, hay mucho tráfico. Vemos y vamos todos, digamos, a una velocidad de 80 por hora porque hay mucho tráfico veo que el coche de delante se le encienden las luces de freno y entonces yo freno también. Y en vez de estar a 80, voy a 65. Pero el de detrás de mí ve que yo he pesado el freno. Y así sucesivamente llegamos a algo conocido en los estudios de tráfico y es que hay coches que ya se paran. Porque se va transmitiendo la idea de que conviene parar Conviene frenar un poco, reducir la velocidad, cuando se ve que el delante frena. Esto también tiene mucho que ver con otras cosas muy interesantes como la estigmergia, que es algo que se ve entre las hormigas y en las personas. Bien, estamos con el cambio motivado por ese bilingüismo social. Y ahora introduzco un término que he hablado hace poco en un artículo que está aquí puesto, que es el macrocambio, que lo he tomado de la teoría de la evolución, donde se habla de macroevolución. Hay discusiones, y este artículo que he puesto en último lugar, de Cuchara y Niklas, pues una revisión del tema y poner de relieve algunas de las objeciones, que se hace a la eh, macroevolución. Y en este mismo artículo mío podéis ver algunos, algunas críticas que se han hecho al equivalente a macrocambios en épocas anteriores. El macrocambio es un cambio que afecta a una serie de sistemas o subsistemas de una lengua y que se debe a un conjunto o un pequeño grupo de conjunto perdón o un cambio o un pequeño grupo de cambios relacionados dentro o fuera del sistema de la lengua como tal. Esto es, ciertas necesidades lingüísticas influyen en que se produzcan cambios en todo un entorno de la lengua. Por ejemplo, el islandés ha desarrollado un montón de estrategias léxicas, morfológicas y sintácticas para poner de relieve lo que se llama exaforicidad, Esto es hasta qué punto el hablante sabe que lo que está diciendo es seguro o todo lo contrario. Entonces, varios subsistemas de la lengua islandesa se ven modificados por una necesidad motivada por el aislamiento tradicional, histórico, de los grupitos islandeses que vivían en una granja o en un par de granjas cercanas, pero que durante el invierno prácticamente no tenían contacto. Entonces era conveniente saber si lo que alguien decía era realmente así o podía haber sido menos realmente así y ser una cosa mucho más general. Esto no le suele gustar a, la, a los estudios de cambio lingüístico, se prefiere el, el microcambio. Incluso hay un, un cambio muy conocido, los de inglés y otras lenguas germánicas les sonará mucho, que es la primera mutación consonántica que cambia las consonantes oclusivas del indo-europeo al pasar al germánico y que afectan a todas. Aquí como se ve, están de la B a la P, la G a la K. No está la B, porque en el europeo no existía la B sonora. P, F, T, C, K, J, y así sucesivamente. Entonces ha habido durante mucho tiempo intentos de ver estos cambios como un cambio que empieza, por ejemplo, en el DT, la D pasa T, en este concreto, y que luego se va expandiendo hacia otros. Es un microcambio que va... Empujando otros cambios. No es todo el sistema consonántico el que cambia. Con lo cual la idea de macrocambio es distinta a esto habitual. Y ahora vamos a ver rápidamente unos ejemplos. Si eh, queréis verlos de manera más en detalle aquí hay he puesto bibliografía que se puede encontrar en Internet y en otros sitios bastante fácilmente. El chat es una lengua malayo-polinesia de un grupo que se llama Grupo Cham, que se habla en la isla de Hainan, en el extremo suroeste de China, en contacto con lenguas muy distintas, pero todas ellas tonales. Antes, esa lengua se hablaba en, cerca de Vietnam, donde además había tenido, como las otras lenguas del Grupo Cham, contacto con las lenguas mongmer, por ejemplo, que tiene también ciertas características comunes. Existe un amplio multilingüismo social. Esto es, la gente suele hablar un, su propia variedad, un, otra forma de alguna otra lengua de por allí, el chino estándar, el putonghua. El cantonés se habla muy frecuentemente, o por lo menos se oye con frecuencia. Una variedad china local de allí, o sea que hay un multilingüismo bastante extenso, pero con un rasgo común a todas ellas. Todos son lenguas tonales, con cinco, seis o más tonos, y muchas de ellas son lenguas monosilábicas. No todas. Por ejemplo, en las... Monmien tiene ocho tonos y que básicamente las palabras son monosilábicas. El cantonés tiene seis tonos y también son palabras monosilábicas, a diferencia del Putonghua. Entonces esta lengua se ha convertido en monosilábica y tiene tonalidad con cinco tonos distintos. Y además han desarrollado nuevas construcciones sintácticas. Esta es basada sobre todo en el modelo chino. Los tonos se desarrollan a partir de la pérdida de consonantes finales. He puesto solo dos ejemplos. Anak, que es una palabra malayo-polinesia de las más extendidas, de las que se conservan en más variedades, ha pasado a acentuación final en vez de anak. Anak con transformación de la k en consonante englotal y además con un tono, es un tono ascendente, o sea que anak da lugar a na, no, que no existe en ninguna lengua eh, malayo-polinesia. La palabra 5, que es con lo que identificamos si una, palabra, si una lengua es malayo-polinesia, porque este numeral aparece en todos lados prácticamente sin cambio, como no hay consonante final, ha pasado a otro tipo de tono, un tono alto, pero más bien tono medio. El alto sería ma y este es ma. En vez de lima, ha pasado a lima y es ma, con lo cual no, ma, algo completamente ajeno a estas lenguas. Marayo por polinesias Esto es, no existe ninguna, que es lo más llamativo con estos rasgos. Incluso alguna lengua del grupo en el que hay cierto avance hacia lo tonal, pero no, no ha desarrollado tanto como esto. ¿A qué se debe? Pues que evidentemente los hablantes están acostumbrados a que se diferencien las palabras mediante tonos. Hablan con tonos. Algunos han visto que precisamente lo que se imita son ciertos tonos de alguna familia de las otras, porque ahí en ese bilingüismo, multilingüismo, tenemos muchas familias diferentes. Y entonces se hace una adaptación. Todos los hablantes saben lo de los tonos de las otras lenguas, entonces también probablemente, para no llamar la atención con sus palabras polisilábicas y sin tonos, pues pasan a cambiar las cosas. Otro ejemplo distinto es el de la lengua Kaluli, que se habla en una zona de Nueva Guinea que es Bosavi, Esto lo estudió una lingüista y antropóloga norteamericana, Bambi Schifflin, en ese artículo que está indicado más abajo y en otros sitios. Ella conoce la lengua, publicó un diccionario de Kaluli, o sea que no es que le llegara solo de información de segunda mano. Entonces ella habla de cómo la presión evangelizadora de lo que denominan misioneros australianos fundamentalistas, que llevan no solamente la evangelización, sino el inglés, pero sobre todo el top-pissing, que es un criollo inglés muy extendido en Nueva Guinea. Entonces se desarrollan formas... De expresión de relaciones temporales lineales. Esto no existía en Kaluli no había presente, pasado, futuro. Había que una acción esté terminada, que una acción esté haciéndose, pero nada más. Y en vez de referencias temporales se preferían referencias locales, porque era un grupo muy pequeño. Entonces, motivado en gran parte por ese bilingüismo con el Tok Pisin, donde sí que hay elementos gramaticales y por la necesidad de atenerse a lo que se les explicaba de que si tú eres malo ahora en el futuro vas al infierno si tú te hiciste cristiano y ahora pecas en el futuro vas al infierno no se puede explicar todas estas cosas del cristianismo si no es con referencias temporales lineales. Entonces desarrollan formas verbales especiales, léxico especial, pero también géneros discursivos. Por ejemplo, hay que dar sermones, no existía el monólogo autoritativo, esto es que yo te digo algo y tú te lo tienes que creer y entonces se introduce. Esto es un ejemplo que me parece precioso de macrocambio motivado. Por contacto de lenguas con el Tok Pisin, que obviamente no se parece nada al Kaluli, no tiene nada que ver, ninguna relación histórica ni tipológica. Y además, el elemento que lo dispara todo es el discurso religioso cristiano. Esto es algo externo a la lengua, pero muy relacionado con ella. Como veis, esto es un ejemplo muy distinto del anterior, pero en el que podemos hablar claramente de macrocambio por el efecto de algún elemento externo, mientras que en el anterior del chat se trata quizá de macrocambio por bilingüismo social, que afecta a la sintaxis y a la fonética, pero de una manera distinta a este. Y finalmente, el asamés... Es una lengua indoeuropea que es la que se habla más al este de todas las lenguas indoeuropeas, en el noreste de la India, que está en contacto con lenguas eh, birmanas, vietnamitas, etcétera, etcétera, toda una serie de, de lenguas de este estilo, y que además están en ese estrecho contacto muy fuerte desde hace menos tiempo. Entonces hay un cambio histórico hacia allí. Entonces, resulta que las lenguas con las que se tiene contacto, todas ellas son lenguas de clasificadores. El bengalí, que es una lengua también india, muy próxima históricamente a la samés, y que está cerca también de lenguas de estas, pero con menor eh, peso del contacto, de la, del bilingüismo social, tiene un pequeño sistema de numeradores o clasificadores, mientras que las demás lenguas índicas, o sea, lenguas indo europeas de la India y de Pakistán y de Bangladesh, lo que tienen es tres géneros. El ASAMES desarrolla un sistema de 25. Clasificadores. Y ahí he puesto la definición de los clasificadores, pero son 25, que es mucho. Puede referirse a un masculino o femenino, respetuoso o general, grande o pequeño, redondo o plano, ovoide, bo en bol, en haces, etcétera, etcétera. Bien. Esto mismo, estos mismos procesos que acabamos de ver en estas lenguas y en lo general, se puede ver en tipología. Esto es, por este mismo procedimiento, en zonas más amplias, se va produciendo una migración, digamos, de rasgos por la existencia de multilingüismo social. Un par de ejemplos sin entrar en más detalles. Uno es que las lenguas polisintéticas, si miramos los mapas, por ejemplo, del, del World Atlas of Linguistic Structures, pues vemos que las lenguas polisintéticas están agrupadas en determinadas zonas. En América es algo claro de Norteamérica, mientras que en. Las lenguas centrales, o sea, las lenguas de América Central y las lenguas del norte, o sea, digamos, de, de la parte superior, norte, pero no del top, no, de Sudamérica, no hay lenguas de, multi, de polisintismo muy fuerte, porque hay grados una gradualización muy grande en, en estas cosas, en lo que es polisintético y no. Bueno. Otra cosa que también se ve en grupos es la expresión morfológica de la evidencialidad. Hoy tendemos a ver la um, evidencialidad en términos léxicos o de cualquier cosa, pero eh, la evidencialidad se definió para hablar de, de procedimientos morfológicos. Y esto, seis grados, quiere decir yo lo he visto, lo he oído, lo he supuesto, me lo han dicho, me han comentado que es posible tal. Esto existe en zonas amazónicas, con, entre lenguas, en contacto estrecho, pero sin relación entre ellas. O bien, un ejemplo que a mucha gente no le gusta, porque hasta ahora todo han sido lenguas exóticas, pero ya Benjamin Wolf habló del europeo. Promedio estándar, Standard Average European, que dice que las lenguas, sobre todo de, de Europa Occidental, tienen muchos rasgos comunes debido a que desde siempre ha existido un contacto de lenguas muy fuerte y se pueden haber producido esos procesos. Eh, aquí hay una bibliografía extensísima. Y los dos primeros artículos que viene aquí, eh, bueno no, los dos del medio, el de Haspelmatt y el de Van der Auvera, pues indican, presentan toda una lista de rasgos comunes a todas las lenguas de Europa occidental y algunas del centro e incluso del este. Y en ese artículo mío, pues lo que pongo manifiesto es cómo se puede estudiar la historia de las lenguas europeas de manera unitaria. Esto es, procesos que afectan a varias lenguas simultáneamente y más o menos en la misma época. De esta manera se pueden configurar grupos lingüísticos tipológicamente unitarios por medio de estas herramientas que hemos visto. Así que, ¿Qué es lo que yo pretendía decir con esto? Pues que hemos de ver el lenguaje en términos de sus usuarios, en tanto que usuarios que pertenecen a un grupo y no solo como individuos aislados. Esto es, como ha dicho Krizinja, tenemos que evitar el solipsismo neuronal. Esto es la neurona que está ahí y hace lo que le da la mano. La arbitrariedad del lenguaje no es absoluta. Esto en lingüística cognitiva es bien sabido que muchas de las construcciones están, digamos, provocadas, facilitadas por intereses o necesidades de los hablantes. En las situaciones de bilingüismo social... El lenguaje, el desarrollo de algo puede estar motivado en muchos sentidos, esto la sociolingüística lo ha visto en detalle, por la conciencia de diferencia entre participantes. Y a fin de cuentas, como corolario fundamental, lo que llevo diciendo años y años, y es que eliminar a los hablantes cuando hablamos del lenguaje no tiene sentido cuando el lenguaje es algo que solo existe por ellos. Ellas. Bien, espero que esto haya servido un poco para aclarar algunas ideas, aunque muchas veces sé que las confundo más que aclararlas, pero que funcionan, ¿eh? porque puede ser. Así que, pues, gracias.